Hola, hola, buenos días Aquí todos, aquí somos comentando última la taberna y hoy volvemos con un domingo más de coctelera. Esta semana no ha habido votación en Twitter porque no publicamos nada porque sabíamos la carta que queríamos como protagonista para esta semana y era el príncipe renatal que va a ser o ha sido la primera carta que presentaron de la expansión que viene del asesinato en la mansión de Natria. Entonces es una carta muy muy muy interesante que aumenta el tamaño del mazo y la salud ambas a 40 esto nos ha cambiado totalmente el meta han desaparecido un montón de mazos agro porque ahora la vida de los mazos es mucho más no da tiempo a, a bajarse esos 30 puntos de vida sino que tienes que bajarte 40 que es un colchón bastante grande y los mazos de control tienen esa posibilidad de jugar con más paciencia aguantar llegar a esos niveles de mana más alto, 6, 7, 8 que es donde más o menos les interesa estar para poder jugar todo lo que tienen en mano entonces, eso en cuenta eh, ese, ese cambio en, en el meta eh, es importante la elección de mazo que hemos hecho ¿por qué? Hemos cogido el mazo que hicimos en su momento de, de Ragnaros el Señor de la Luz, vale, un mazo de paladín que funciona con sanaciones, un poquito de control y, y combinado con, con dragones. Para completar ese mazo hemos metido cartas nuevas, al fin y al cabo tenemos 10 cartas más que poder añadir para rematar ese potencial que teníamos que al final de partida había veces que se quedaba un poquito como a medias y, y no acababa de, de carburar para poder ganar la partida, entonces con esas 10 cartas extra hemos metido un montón de recursos para continuar robando, generar más cartas, incluso eh, tener eh, bicharracos más grandes para poder tener ese finisher al final, ese letal y poder ganar la partida. Entonces, recordando... La, digamos, el, el kit de, de este mazo o sobre lo que juega este mazo Es básicamente un, un mazo de control, ¿vale? Para intentar tener presencia en mesa y a partir de ahí controlar la partida sobre todo jugando mucho con sanaciones, robar cartas para tener recursos, cartas con robo de vida, eh, cartas que tienen grito de batalla para poder curarte, etc. Y entonces, a principio de partida, más o menos, ese es el, el culmen, ¿no? Aguantar un poquito y cuando ya llegamos a los costes 5, 6, 7, ahí ya tener en mano los suficientes recursos como para poder limpiar fácilmente el, el tablero y a partir de ahí a la cara, a la cara, a la cara. Dicho esto, eh, una nueva incorporación que metieron en el mini set de la pelea por las mareas fue el mirmidón que nos hace robar cartas, que esto es una barbaridad, está súper bien porque lo combinamos con el maquis sagrado y no tenemos que tener miedo de gastar cartas o, o al menos de, aunque no sea la mejor situación para usar esta carta tal, bueno, la usas porque le vas a sacar provecho y con el mirmidón, bueno, cuando tengas mi y Maquisagrado, sagrado, te puede robar medio mazo. Así es fácil. Además, aprovechar las curaciones, el destello de luz, aprovechar el vigía ámbar para curarte, etc. No sé, o sea, tiene, el mazo tiene bastantes herramientas consistentes y fáciles de identificar una buena situación para ellas. Como para que sea complicado de usar. O sea, está, está bien, está bien. Al menos nos hemos divertido mucho con esta esta versión, digamos, de, del control. Se podrían cambiar cartas o se puede adaptar el mazo, por ejemplo, eh, podemos quitar la montura noble o quitar la becaria de batalla para añadir por ejemplo cartas como igualdad y un acólito o algo así, combos que te hacen eh, limpiarte la mesa totalmente. Pero bueno, ya eso es a gustos colores, la base es esta y quien la quiera adaptar pues se puede adaptar sin problema. También depende de las cartas que tengáis en la colección, etc. Ahora bien, cuando llegamos, ya hemos pasado esa curva de 5, costes 5, costes 6, costes 7 Llegamos a los costes 8 Que son, digamos, nuestros bicharracos Que tenemos El Capitán Templario Que tiene Investir y invoca un 5-5 Que esto es una pasada Luego tenemos a Cariel Que esta carta es culmen Para aguantar muchísimo más que el otro Reducir los daños a la mitad Y encima hacer que los bichos que ya tienes en mano sean más grandes. O sea, vale la pena gastarse siempre dos de mana con este poder de héroe porque es más 4, más 4 y es una burrada lo que crece los bichos en la mano. Siguiente. Kazakusa. Este ha sido una de las incorporaciones que hemos podido meter al aumentar el límite del mazo en 40 cartas y como tenemos un mazo de dragones que hemos podido jugar eh, en las fases tempranas de la partida, normalmente siempre que tenemos a Kazakusa somos capaces de invocar su hito de batalla y tener el mazo. Entonces, siempre, siempre, siempre, o al menos se intenta, en cuanto esté Kazakusan y esté listo, se juega. Y ese mazo de Kazakusan es el que nos hará ganar la partida. Tiene un montón de cartas para hacer mucho daño directo a la cara, eh, bufar los bichos que tengamos en mesa, etc. Entonces es muy, muy, muy, muy, muy potente esta carta. Luego siguiendo, bueno, Ragnaros para curarnos un montón Alex Traza para hacer 8 puntos de daño directo a la vida Que está muy bien Luego tenemos también Bendiciones de Jardín Que esto es más 5-5 y Escudo Divino Y además, o sea, tiene costes reducidos Según los hechizos sagrados que hayamos usado Y en el mazo hay bastantes hechizos sagrados para usar Así que está muy bien, normalmente la jugamos a coste reducido Y luego tenemos a Onixia Que esta Onixia es una barbaridad La jefa de banda te limpia la mesa súper fácil, mete un montón de presión al, al jugador rival Y por 10 de mana cuando ya estás en esos puntos de la partida Es una carta bastante, bastante importante que mete mucho miedo Entonces, súper bien Onix Dicho esto, llegamos a la conclusión del mazo Al fin y al cabo, bueno, pues ya lo que vimos en su momento Un mazo divertido al que le hemos pegado una vuelta de tuerca con esa nueva carta de protagonista El Príncipe Renatal de la coctelera Funciona ahora obviamente mucho mejor porque también ha cambiado mucho el meta, ya no tenemos esos magos eh, robots, esos paladines robots, todo ese tipo de mazos mucho más agresivos. Han desaparecido de, de las partidas, entonces dentro de lo que hay de, de mazos control funciona bastante bien, o al menos nosotros aquí en la taberna estamos bastante cómodos con este mazo. El único, el único que se ha resistido es el sacerdote misión, porque ese, eh, yo creo que ahora mismo está siendo de los mazos de control eh, que reinan literalmente por su poder. Porque se dedican a aguantar y ellos quieren aguantar lo máximo posible hasta completar la cadena de misiones y tener ese fragmento que literalmente te estalla, o sea, te, te hace ganar la partida. Entonces, creo que tenemos un 0% de win ratio contra ese mazo, pero... Contra el resto funciona decentemente Entonces, como Al fin y al cabo nos dedicamos a Limpiar mesa, a aguantar la partida Y luego sacar bichos grandotes Ese sacerdote misión Que tiene un montón de cartas de control Un montón de provocares, que se cura Que se cura más que nosotros eh, Tiene más recursos Bueno, más recursos que nosotros Bueno, tiene recursos distintos, ¿no? Pero es complicado Luchar contra ese mazo porque o le ganas rápido antes de que complete la misión, o le fastidias lo suficiente la misión como para que no sea capaz de completarla, o si no, estás muerto. O sea, es súper complicado, porque cuando ya llegas a esos puntos altos de partida que hemos dicho antes de, de nuestros bichos gordos, eh, él ya prácticamente tiene la misión completada y lo único que le queda es robar, robar, robar hasta poder conseguir el fragmento. Entonces es, es complicado. Pero bueno, contra el resto de mazos, como por ejemplo eh, el brujo de maldiciones o de, de fallas en general, el brujo misión funciona bastante bien. De hecho, es el gameplay que tenemos de fondo. Luego también ha estado eh, contra el guerrero control, que contra ese ha funcionado bastante bien también. Como tenemos a Cariel y ese y ese daño reducido al llegar a niveles de fatiga. Y, y las curas que tenemos nosotros están bastante bien Porque recibimos bastante menos daño de fatiga, etcétera Entonces por esa parte bastante guay Luego nos hemos encontrado algún que otro mazo así distinto de mago Así un poquito control, como yendo a misión también, etcétera Pero bueno, eso ha sido más residual Y luego el resto de mazos agro, ya sea Demon Hunter eh, El propio cazador eh, de pícaro es, esos hemos jugado bastante bien contra ellos y la verdad no nos han supuesto problemas, sí que te apretan un poquito contra las cuerdas, pero lo he dicho, cuando llegas ya a tu zona de, de confort en un momento eres capaz de limpiar la mesa y de curarte y, y ya a partir de ahí para arriba así que nada, eso ha sido más o menos este, este mazo de la coctrera, a cualquier cosa ya sabéis, nos lo comentáis, nos lo dejáis aquí en, en los comentarios y recordarlo de siempre, todos los domingos hacemos una votación para el mazo de la coctelera de la siguiente semana, esta semana, no sé cómo está o no sé cómo estará, porque creo que para julio o acabaremos los mazos de Nadjatar con un par de esbirros colosales que hay por ahí y, y cerraremos digamos ya esta, esta etapa de esbirros colosales y ya comenzaremos o trataremos de, en agosto, ver las cartas que hay disponibles y arrancar una nueva... Una nueva etapa en la coctelera con la mansión de Magia. Así que dicho esto, nos despedimos. Ya sabéis, seguidnos en las redes que están en la descripción. Suscríbete a este canal para contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que venga, hasta luego. Adiós.